Se juntaron los que la competencia es el tigritón de antes y el don, don de ahora. Los mater, dale, ay dale negro, dale, dale, don, dale, pa' que bailando las mujeres se me embalen. Cierra la puerta que la gente no sale, liel, dale, los mater, dale. Este sí, <risa> <risa> <risa> el ritmo una vez que arrancan a moverse. so you want so